Buenas. ¿Cómo estáis? Mi nombre es Andrés Antonio Manso de Contreras y Medina. Es un placer conoceros. Yo nací el año de 1579 en Lebrija, una villa cercana a Sevilla. Mis padres eran el capitán Juan Manso de Contreras y María de Medina y Olarte. Pasé a Nueva España unos años después que mi hermano mayor Francisco. Él era contador de la Real Hacienda de Venezuela. Logré estar comisionado por la corona española, y me di como tarea principal la piratería. Llevaba conmigo un pergamino, el cual compré con un título robado, logrando así llegar a las Américas, que según estaba otorgado por Felipe III y su valido Francisco Gómez de Sandoval, supuestamente su primo. Atravesamos el Atlántico mayormente con mi familia materna donde llegamos a una hermosa isla llamada Cuba del reino de Nueva España. Me casé con el amor de mi vida María Catalina Rodríguez de Mendoza en el reino de Nueva Granada, y llegamos a Cuba en una armada no menos pequeña que la de Riaño. Allí en la villa de Santi Espíritus, nacieron mis primeros hijos, hasta que en poco tiempo nos trasladamos a la hermosa villa de San Juan de los Remedios del Cayo. En Boca de Jaruco tenía yo mi barco, donde vigilaba toda el área de la Habana junto con otros corsarios más. Desde Veracruz hasta Boca de Jaruco y Santa Cruz del Norte. Déjeme contarle cuando yo en el año de 1636, en una de mis frecuentes correrías para proteger la entrada del puerto de la Veracruz, con un barco que venía lleno de galletas y debajo muy escondido de estas mucho oro, para así confundir a los piratas, todo eso con destinación a los castillos, vinieron una urca y un patache, yo con menos gente y piezas. Di la orden de abordaje y me apoderé del patache rápidamente obligando a la urca a alejarse a todo trapo, felizmente que no fue batalla perdida. Se tomó la decisión luego de que pasara este hecho de ampliar todas las troneras en los castillos de la costería norte, incluyendo la del castillo de la punta, también el de la fuerza, y abrir un foso en Cojimar para dar facilidad para mis excursiones, a las de Jara y las de Mezquía. Todo esto conllevó a que los corsarios se mancharan las manos de sangre e hicieran ganar dinero a los gobernantes, y también a los monarcas de diferentes reinos, hasta que la codicia de los perros del mar terminó confundiendo todas las banderas, llevando así al abismo a todo aquel que se ligara a esta actividad. Espero les haya gustado y me habéis escuchado atentamente, porque os servirá para servir a vuestro reino y combatir a esos sucios filibusteros asesinos sin escrúpulos. Hasta pronto.